Hola, quería enseñaros cómo podemos crear nuestras líneas de tiempo mediante una página web que se llama TimelineJS. No necesitamos registrarnos en su web, pero como indirectamente trabaja con un documento en Google Drive, con una hoja de cálculo en concreto, necesitaremos lo primero de todo estar logueados con nuestra cuenta de Google, ya sea en Gmail o en Google Drive. Es lo primero que voy a hacer en esta otra pestaña, loguearme con mi cuenta de Google. Bien, y Una vez que ya estoy logueado en Google, vuelvo otra vez aquí, vamos a ver que se puede crear una línea de tiempo de una forma muy sencilla. Vamos a partir de una plantilla que nos, que nos proporcionan en esta propia web. Esto es simplemente una plantilla de referencia, es decir, que tiene una serie de fechas y acontecimientos de ejemplo, que nosotros más tarde podremos modificar añadiendo los eventos de la historia de la informática con los que queremos trabajar. Simplemente tendremos que hacer clic en este botón de aquí para crear una línea de tiempo. Y ahora vamos a seguir las, las instrucciones paso a paso que nos aparecen en la web. El primer paso consiste en hacer clic en este botón azul para descargarnos la plantilla de ejemplo de la que os hablaba. Entonces hacemos clic aquí. que es en realidad una hoja de cálculo en, en Google Docs, en Google Drive en concreto. Lo primero de todo, importante, es este botón de aquí que nos dice eh, para utilizar esta, esta plantilla, hacemos clic en él. Bien, y ahora si seguimos otra, las instrucciones que teníamos aquí nos dice que lo tenemos que, que lo tenemos que hacer es publicar la plantilla anterior en la web. Vale, volvemos aquí a Google Docs desde el menú de archivo, escogemos la opción publicar en la web y ahora lo vamos a tener que confirmar dos veces, esta publicación, una aquí en este botón azul y ahora en la ventana que nos aparece le damos también el botón de OK. Bueno, veréis que se ha generado aquí un texto que está resaltado en, en color azul. Tendremos que copiarlo y lo mejor es hacerlo con la combinación de teclas control C, es decir, mantenemos el control en el teclado, en, el en la parte izquierda del teclado, pulsado y después simultáneamente la tecla C. Y lo que vamos a hacer con ello es volvemos otra vez aquí a donde las instrucciones y ahora en el paso 3, en este recuadro de aquí vamos a pegar lo que acabamos de copiar. Para pegarlo, lo hacemos con control, manteniendo el control pulsado, y después la tecla V, control-V. Vale. Y una vez que lo hemos copiado, damos a Enter. Que lo hemos pegado, damos a Enter. Vale, al dar a Enter, veréis que se generan aquí en el punto 4 dos enlaces. Nosotros vamos a trabajar primero con, vamos a trabajar con el de abajo... Lo seleccionamos, lo copiamos otra vez con Control-C y ahora en una pestaña nueva lo pegamos, control-V y visitamos este enlace. Bueno, este es el aspecto que tiene que tiene la línea de tiempo. Podéis ver que en el eje horizontal aquí tiene los, las fechas, los, los años y tiene una primera diapositiva a modo de portada con una foto y un, y un texto aquí de presentación. Y desde aquí, ahora ya podremos movernos a los distintos eventos, bien con estas flechas de aquí o bien directamente desde, desde, la, desde el propio eje de tiempo. bueno Si le damos aquí a la flecha, veremos que lo primero que nos aparece es, es un ejemplo con, con un mapa de Google, ¿vale? con su texto aquí y eh, fechado en el año 2011, que es lo que nos aparecería aquí en la línea, bueno, entre el marzo del 4 de marzo de 2011 y 4 de abril. Si seguimos avanzando, pues aquí han puesto un, un, un tweet de la cuenta de Twitter con su fecha correspondiente. Aquí una imagen de Flickr, que es una especie de red social para fotografías. Bueno, como podéis ver, un vídeo de Vimeo y también... Podríamos desde la propia línea de tiempo, en vez de con las flechas, como os he dicho, movernos, pues aquí otro evento, es un vídeo de YouTube, o este último por aquí, que es otra foto de Flickr. Todo esto que nos aparece aquí en la web, tiene una correspondencia con la, con la hoja de cálculo, con la plantilla que veríamos anteriormente. Podéis ver que cada fila de aquí se corresponde con uno de los eventos y además en las columnas se va añadiendo la, la información relevante para cada evento, por ejemplo fechas, aquí año, mes, día, etcétera. No todas estas columnas son obligatorias, por ejemplo el año sí que es, lo pone aquí, required, que significa requerido, obligatorio, pero el mes, por ejemplo, es opcional, o el día, la hora. Hay otra serie de columnas importantes, esta que pone aquí Headline, que es un título para el evento, ¿no? que, como los que veíamos antes, o también otra columna que se llama Texto, en la que podemos añadir una descripción más detallada. Luego otra columna aquí, la de Media, que contiene los, los enlaces a los recursos en la web, al vídeo de Vimeo, a las fotos de Flickr, a los vídeos de YouTube, al, al mapa de Google Maps, etcétera. Bien, pues... Así es como, como está estructurada esta, esta plantilla. Bien, y ahora os estaréis preguntando cómo adaptamos esta, este ejemplo, esta plantilla, a nuestras necesidades. Bueno, es decir, a, a, a los eventos de la, de la historia de la informática que queremos poner nosotros. Pues tendremos o bien que añadir una nueva o nuevas filas aquí en la, en la hoja de cálculo, con insertar, insertar filas, e ir poniendo los datos que necesitemos en las, en las columnas o bien editar filas que ya existen y poner nosotros aquí la información, los enlaces, el texto que, que necesitemos. Eh, crearemos más adelante otro vídeo con un ejemplo sobre cómo modificar la plantilla, aunque os sugiero que lo vayáis probando vosotros mismos porque cometiendo errores y pegándose con las cosas es como, como mejor se aprende.